...muy buenos días a todos los medios de comunicación... ...por asistir aquí a la Avenida Márquez del Duero... ...a la primera edición de Expoclip... ...en San Pedro de Alcántara... ...porque la novedad es que en otros años... ...esta exposición ha estado itinerante... ...por otros municipios de la Costa del Sol... ...en Marbella en este caso... ...recientemente ha estado en el Puerto Deportivo... ...pero nuestra insistencia fue que también lo queríamos... ...en San Pedro de Alcantara porque es importante... ...porque el tema de los clics de ...hay que decir que no solo es, tiene un público infantil... ...o juvenil, sino que hay muchos adultos... ...entre los que me encuentro que hemos jugado... ...con los clics, con, con nosotros, con nuestros hijos... ...hemos montado barcos piratas... ...y aquí bueno pues es un placer disfrutar de ellos... y además. Rememora muy buenos tiempos. Hay que decir que esta exposición cuenta aproximadamente con 20.000 piezas, 20.000 piezas, según los organizadores, y que bueno, pues tenemos montajes pues, del Rey León, montajes de película de Disney y también una serie española que también es un, es un guiño a las series, como el, a la serie Aquí no hay quien viva. Y decir fundamentalmente que para nosotros es muy importante, como decíamos, llenar de vida. ...el casco urbano de San Pedro de Alcántara, Marqués del Duero... ...la Plaza de la Iglesia, el bulevar, ...porque simplemente hay que ver Marqués del Duero lleno de gente... ...y lógicamente tenemos que intentar que haya centros de interés... ...que realmente atraigan personal... ...que también permitan pues a todos los negocios del entorno... ...pues también mejorar su volumen de venta... ...y sobre todo algo muy importante... ...creemos que todo estos espacios tienen que ser espacios... ...de encuentro, espacios dinámicos y además lugares... ...lugares que realmente llenen de dinamismo... ...todas estas avenidas, por ejemplo la avenida Marqués del Duero... ...una auténtica maravilla poder pasear... ...por esta gran avenida teniendo al fondo el bulevar y el mar... ...yo creo que es un lujo... ...y que realmente el objetivo de este equipo de gobierno... ...es potenciar Marqués del Duero, potenciar el, el bulevar ...y las principales arterias comerciales de San Pedro de Alcántara... ...decir que va a estar durante todo el fin de semana... ...y que realmente nuestra intención es que esta primera edición... .es que crezca porque realmente creemos que esto es algo muy interesante y queremos también decir que queremos hacer este verano, no hemos podido realizarlo, llevamos dos meses y realmente no hemos tenido tiempo material, pero sí queremos realizar eventos y actividades para los, los más pequeños, ¿no? para los más pequeños, para los menudos del hogar, para, sobre todo para un público familiar. para un público familiar y yo creo que esta actividad. Atrae a la familia y muchas veces ve al niño pendiente de, de uno de los muñecos, pero realmente está, está disfrutando mucho más su padre o su madre que el mismo niño. Así que, nada, que invitar a todos los vecinos de San Pedro de Alcántara que puedan disfrutar de esta exposición que realmente yo creo que, que es muy atractiva para todos. ¿Vale? Hablamos con Cristóbal Pérez, el organizador eh, que, no, que ha montado aquí en esta avenida Marquedero de San Pedro... ...y es usted Andaluz, usted aquí de Cádiz, ¿no? Sí, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días. Eh, ¿Se suelen montar en muchas ciudades? montado...? Pues la verdad, que, la verdad que a nivel nacional hemos montado prácticamente ya en casi todas las provincias de España... Uh -huh. ¿Eh? Así ...o participan muchos más stands... ...también de exposición, concursos... Eh, ...¿cómo, cómo se, se lleva esta gestión de los ...normalmente cuando es la época veraniega... ...y a pie de calle como es en esta ocasión... Eh, ...esto es lo que solemos montar... ...porque... ...aunque sabemos que estamos en un sitio que es el rincón más bonito del mundo... ...como yo digo, eh, estamos siempre eh, advertidos por la inclemencia del tiempo... ...lo mismo te salta un tiempo un poco bien fuerte de viento... ...o un día malo de lluvia y esto corremos un, un cierto riesgo... ...entonces nos gusta montar una cosa que dentro de nuestras posibilidades... ...sea fácil de montar y desmontar... ...cuando evidentemente tenemos una, una zona que... ...de instalaciones dentro e interior y son mucho más... Fáciles de montar, evidentemente que no tenemos transporte de carpa, de hierro, de cerramiento, pues la verdad que montamos a lo mejor dos veces, tres veces. Nosotros tenemos preparado ahora mismo para montar una exposición de casi mil metros cuadrados. ¿Hay muchos coleccionistas de No se lo creería lo que vemos hoy, nada más que casi casi en un perímetro de 200 kilómetros la retonda, entre Cádiz, Sevilla y Málaga, no se haría, no se haría usted una idea, ni, ni lo más mínimo. También compartir con unos y con otros, ¿no? que vendrán de muchos sitios también, porque les falte una figura, porque quieran completar eh, una isla o quieran completar una jungla. Eh, Esto ya. Encontrar de todo, ¿no? Esto ya, más que una afición, es, es una enfermedad. Yo le digo muchas veces a la gente que a lo mejor pasan y nos encuentran un día así y tal cual. Hoy, oh, mira, le voy a comprar un muñequito a mi novio o a mi pareja o a un familiar querido, en fin. Yo le digo, es el primero que va usted a usted comprar, sí, le digo, pues no lo compré. ...porque no sé qué tiene este queco que una vez que lo metes en nuestra vida... ...te engancha, te engancha de manera que ya eres impulsivo... ...y no paras de comprar, y cuando te das cuenta... ...sin darte cuenta, mejor dicho, eres coleccionista. ¿Cuál es tu preferido? ¿A qué le tienes más cariño? Bueno, pues yo tengo un muñequito de hace 35, 36 años... ...que, que me compró mi padre y es el serie de Playmobil... ...y claro, yo me llevé años y años y años... ...que el serie era intocable, los demás morían, caían... ...pero el serie nunca murió, entonces... para mí ese es mi ídolo, es muñequito de manos fijas... ...de hace ya, de los años 80... ...y ese para mí es mi preferido de mi colección... ...luego tenemos... ...quecos que sabemos que valen un dinero... ...a nivel económico, hay que valen más, y que valen menos... ...pero bueno, la, por la parte sentimental es ese que le digo... No, muchas gracias... ...a vosotros, hasta luego...